¿Qué tal amigo craneno, amiga craniana, legión de cranianos? Qué bueno que nos visitas del otro lado del cristal Soy el muñeco y hoy quiero platicarte sobre una canción que no es de Cranion Que viene en el primer disco de Cranion homónimo La interpretaba en 1969 eh, alguien llamado Tom Jones Esta canción eh, nosotros hicimos una versión eh, se llama Dalilah hicimos una versión en, en, en... En el estilo de Cranion Y yo hice los arreglos Y quiero platicarte cómo está la cosa Fíjate, esta canción, en realidad Esta pieza está en tres cuartos Más o menos a 190 y era como una Rumba, ¿no? A nosotros es una canción Que nos gusta mucho, es una canción con la que crecimos Y Charlie y yo Lo platicamos y tuvimos la, la Idea de, de generarla Esta canción te puedo decir que es la primera canción que, se gener, que generó Cranion ¿No? Cuando apenas estaba Estábamos eh, haciendo el proyecto y éramos solo Charlie y yo, y él tenía esta idea de, de hacer esta rola versión, pues, rocker, ¿no? Eh, me dio la tarea de hacer la, la el arreglo, la verdad es que cuando la empecé a desmenuzar, cuando empecé a hacer el análisis de la pieza para, para poder arreglarla al estilo de Cranion, eh, me di cuenta que tiene sus, sus cosas ahí Bastante chidas Y lo que hicimos con esa canción fue eh, De entrada No dejarla en tres cuartos, la pasamos a cuatro cuartos Al pasarla en cuatro cuartos Ustedes saben que cambia eh, Los acentos y cambian varias cosas Y en lugar de, de, de Trabajar en los tres cuartos La trabajamos en cuatro cuartos y las vueltas eh, Se vuelven pues como una vuelta blusera entonces las, las vueltas En lugar de ser cuatro, se volvieron de 12, bueno, de 8, perdón, se volvieron de 12 y ahí surgió la primera cosita ahí rara. Eh, tuvimos que hacer unos ajustillos ahí y la verdad es que quedó bastante chida. Eh, es una canción que tiene ahora un sonido, el sonido grande, un pesadón. Eh, utilicé, utilicé por ahí un guagua en vivo. Ustedes se darán cuenta que utilizo ahí una botella para hacer. Eh, como si fuera un slide, eh, etcétera, ¿no? La verdad es que escúchenla. es una canción Que les repito, no es de, no es de Cranion Es una versión que hizo, que hizo Cranion para ustedes Una versión totalmente pensando en ti eh, En ti que te gusta las guitarras pesadas Que te gusta los riff machacantes Cuando la arreglamos hicimos eso Guitarras pesadas, unos riffs machacantes Que no, no vienen en la rola, pero que sí son un arreglo de la de la pieza y la verdad es que escuchen la original, les digo, es laila interpretada por Tom Jones. Y compárenla, con la, con, la, compárenla con, la, con la versión que hizo Cranion y vas a notar la gran diferencia. Debo decirles que una gran rola siempre hagas en la versión que la hagas. Una, can una gran canción no va a perder nada de su esencia. Y es el caso de esta rola. Les digo, escuche, escucha, compara, compara la original y la versión de Cranion, y te vas a llevar una muy chida sorpresa. Sin más por el momento, eh, eso es lo que pasó con Dalila, la con Cranion, y pues nos vemos en la que sigue, ya sabes, pórtate mal, cuídate bien, yo soy el muñeco de Cranion, y nos vemos en la que sigue. Chao.